Mi nombre es Giselle Chenut. tengo un hijo que se llama Christopher y también tengo mi pareja que vive conmigo que se llama Cristo Quintana. Nosotros vivíamos en un alquiler cuando yo me embaracé porque queríamos ya salir, y ser independientes y luego pagamos bastante el alquiler y entonces mi familia me dio la oportunidad de, de hacer mi propia casa, verdad, eh, ya que pagábamos mucho y yo decidí optar por hábitat como ya conocía, verdad. entonces yo decidí llamar a la gente de Hábitat y pedirle esa oportunidad, ¿verdad? Y en realidad me respondieron muy rápido, o sea, vinieron muy rápido y en máximo en 10 días ya estaba todo aprobado mi, mi crédito. Hicimos una remodelación de las dos piezas que ya teníamos luego y el baño completo que remodelamos, o sea, que hicimos. El baño no teníamos, el baño mandamos a ser completo porque queríamos tener nuestra, ser independientes, y sea, somos muchos en nuestra casa y para tener nuestra propia, como te digo?, privacidad y por esa razón la que opté tener mi propio baño, ¿verdad? Porque a mí me gusta lo que es la limpieza y me gusta tener un baño saludable y bien limpio, ¿verdad? Y por mi hijo también porque es todavía chico y tengo que cuidarle lo que es su salud. A mí lo que más me gusta es llegar a mi casa y encontrar el baño limpio y entrar así sin tener que estar limpiando otra vez antes, ¿verdad? Y me encanta todo lo que yo hice, todo combinado como a mí me parecía, como a mí me gustaba porque esa es la oportunidad que habita te da, no, es que ellos te eligen como tiene que ser, vos elegís como vos querés, o sea, como vos querés que sea, si vos querés un color, vos te vas y vos mismo elegís todo como va a ser. Y yo elegí, me, como a mí me gusta el azulejo el color, hasta los inodoros elegí todo a, a mi gusto. Yo les recomiendo a las chicas jóvenes como yo, verdad, en, que nunca se pierde la esperanza de tener lo que uno quiere, y no por tener un hijo ya termina todo, yo en realidad Gracias a mi hijo, hoy tengo todo lo que tengo, capaz si no le tenía a mi hijo ni siquiera iba a tener yo una casa o un baño. verdad. Queremos agradecer también a la gente de Hábitat que nos dio la oportunidad de, de tener lo que es el baño saludable.